Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en la gran feria fundidora. Yo soy Soli Chak. Estamos para Ciber TV, Estudio Digital. Así nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. El día de hoy vamos a estar entrevistando a las personas que vienen aquí a pasar un buen momento en la feria. Y también tenemos a los chicos de Believe, en, directamente desde Argentina. Van a estar tocando el día de hoy aquí en la feria. Es un grupo de rock. Así que vamos a ver qué nos traen en esta noche. ¿Cómo están, chicos? ¿Los estaba escuchando cantar? ¿Quién estaba cantando? Todos, todos. ¿Qué canta? A ver, ¿qué canten. ¿Qué cantaban? Hermano, cayó la ley, está rodeada tu casa. ¡Ay! ¡Bravo! ¿Qué están tomando? A jugo. Ah, ¿sí? ¿No tienes cara tú de que te gusta el jugo? No, no es que me gusta. Oh. No sé, mira, te veo muy motivado ah, cantando. Yo diría que te gusta otra cosa, pero está bien. ¿Quieres probar? Ahora, ahora lo pruebo un rato. A ver, préstame. No, me la, Dios. ¿Qué es? ¿Qué ¡Delicioso! ¿Qué le pusiste a esto? Mucho <ríe> Tres diferentes. Botones. Tequila, ron y vodka. Tequila, ron y vodka, ¿y con todo eso te vas a subir a qué juego? A todos, a ese momento, María. Tomamos lo mismo? A ver cómo nos va. ¿Y las chicas qué están tomando? Piña colada y ¿Sí? vampirito. Sí. Pero ya, ya se acabó. Piña colada y vampirito, ¿es la primera vez que vienen aquí a la feria? Ah, no es de aquí, vaya. Soy de Argentina, sí. Ay, ¿Ustedes de dónde son? Aquí en Monterrey. ¿Aquí de Monterrey, primera vez en la feria o vienen todos los años? Ah, todos los años. Ah, sí. Todos los años, sí es cierto. Ok, entonces el próximo año también van a venir. Si va a venir, vengo. Si no, voy a venir aquí todos los años. Vengo, vengo. Muy bien, chicos. Entonces ahora los voy a ver cómo suben. ¿Son amigos? Amigos. A mi novio. ¿Quién es? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál te gusta? Ah, me pegan. ¡Mi vieja me va a pegar! ¡Sí! ¡Mi vieja me va a pegar! ¡Mi vieja me va a pegar! Ah, ok. Pega. Por eso cantaba. Hermano, cayó la ley. Está rodeada tu casa. Estos son los típicos huerquillos que vienen a pistear sin que sus papás se den cuenta y andan fumando y tomando. ¿De dónde nos visitan? De aquí, Regios Monterrey. Somos Regio. Son regios los dos y son novios. Sí, somos novios. ¿Hace cuánto están juntos? Uy, no, un chorro. ¿Cuánto? <risa> como, como dos semanas. <risa> ¡Ay, wow! ¡Que viva el amor! Reciente. Ay, el amor. ¿Un beso o algo? No. Un besito, un besito. Aquí, mira, somos de Ciber TV Digital. Para que después se vean. Se vean en Facebook, en YouTube. ¿Lo ven, niños? No. No, no, no, ven niños. Oigan. ¡Woo! Bravo, qué hermoso. ¿Es la primera vez que vienen aquí a esta feria? Sí, es la ¿El primera. Año El año pasado tú viniste. ¿Con quién viniste? ¿Con quién? ¿Sí, ¡Ya valió madres No, es ¿Con tu otro no? no ¿Con, ¿Con quién? Familia. ¿Con quién? Ah, sí. ¿Cómo te llamas? Monse. Monse, muy bien. Viniste con tu mejor amiga y ahora con el nuevo novio claro. de aquí de Monterrey. ¿Qué vinieron? ¿A los juegos? ¿Vinieron a comer? ¿Qué van a hacer hoy? A convivir. A convivir. Sí, de hecho, nos separamos de la manada de amigos. ¿Por qué? ¿Vinieron con más amigos y dónde están? No sé. No sabemos. ¿Los perdieron? ¡Estamos perdidas? perdidas! Perdidas, perdidas, perdidas. perdidas. Vamos de Ciber TV. ¿Cómo te llamas? Gustavo. ¿Tus amigos te dieron la espalda? Venga, venga, vengan, vengan, <risa> vengan. Él es Aldo y allá el, el que es medio penoso es Joel. Ven, Joel. Joel ven. Que venga, que venga. <risa> eh, ¿Vienen los tres solos? ¿Vienen o tienen más amigos aquí? Venimos a buscar señoritas bonitas. Ah. Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé Ay, ¿Encontraron algo? Nada, la verdad por... ¿Nada? Pura versión encontramos ¿Qué pasó? ¿No le platicaste ninguna o qué? qué? No, ninguna bonita Venimos de amigos, por... venimos de puros amigos, la verdad Ok, ¿están en la fila de qué juego? El martillo El martillo es el que tenemos aquí adelante Ok, sí. ¿Y ¿ya te subiste alguna vez a alguno así parecido? Sí, ya yeah. ¿No te da impresión, las alturas, las vueltas, nada? Ah la verdad todo, todo bien la verdad ok ¿estuvieron tomando algo aquí? ¿probaron las comidas? No, todo tranquilo, unas cocas nada más. Unas cocas, muy bien, ¿son de aquí o de dónde nos visitan? Somos sí, de aquí, de, aquí de, Monterrey. de Monterrey. De Monterrey, ¿vienen seguido todos los años? Sí, sí, sí. Pues ya esta es la segunda vez que venimos, pero la primera vez ya fue hace unos 4 o 5 años, ¿no? Hey, hey, las veo bailando. Desde allá las veía bailando. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo se llaman nombres? Yo soy de Y hey, yo soy Mónica de Marisa. ¿Ah? Bien. ¿Y ahora los juegos? Así es, a ver si ¿sí no nos vomitamos, porque si sí comemos mucho. Es que es mala idea comer antes de los sí, juegos. Sí, ponte, no sé, tápate con algo. Ya sé, uno se aburre en la fila y empieza a comer. Sí, Entonces, y después todo lleno a los juegos. Vamos a seguir con la casa del terror, a ver si da miedo, a ver qué nos, quién nos depara ahora de la feria de, de, de fundidora, a ver. Ay, muy bien. esa casa no entré, Quiero, voy a ver qué tal. Después me cuentan también cómo les fue. Sí, este, pues sí, a ver qué tal, luego vamos a, ir a los caballitos, a los de las pelotitas y es que... ¿Queremos jugar? ¿Le quiero ganar un oso? Para que lo tengan... ¿Un oso? ¿Se acuerde de mí? Sí. ¡Ay, qué tierna! Yo no le ¿Les gusta tomar? Sí. ¿Qué toman? ¿Qué les gusta? A mí no me gusta, me encanta. <ríe> a mí no me gusta, a mí me gusta. A mí no me gusta, mí. Me encanta, ¿eh? No le no hacemos el feo a nada, nosotros tomamos de todo, de todo, hermana. ¿Todo? ¿Todo lo que sea alcohol okay? Sí, hermana, todo lo que pendeja, ¿vale? ¿Todo? ¿Todo lo que pendeja en efecto? Sí. ¿Cuál es la favorita? ¿Tequila? Uh, para mí Paloma, sí, con tequila. ¿Y para ti? Cosaco. ¿Qué es eso? A ver, cuéntame, no. Me falta, me falta. Cosaco es una es una bebida preparada con vodka, pero está bien barata, o sea, está de que el litro como 90 pesos en el seven. Mm, mm, hasta acá me llega el olor a la pobreza. Este, y con eso te, te apendejas, o sea, cumple su, cu su cometido, ¿sí? ¿Qué es ponerse? Hasta la chingada. Vivi, no seas guarra, mija. ¿Qué son esas palabrotas? ¡Las! Fina, <risa> Pásen a ver a la duquesa de Bulgaria. ¿A quién le da quién es el más miedoso aquí del grupo? Y se me fue. ¿Tú eres el más miedoso? Sí, es el, es el, es el, es el. A él le da miedo. A, a ti te da miedo. ¿Te vas a subir solo o con quién? No, con, con él. ¿Con él? Ay, ahora sí. Ya se lo robé a ella. Ya se lo robaste, son novios. Sí. ¿Y de aquí a dónde se van a ir? ¿Salen hoy? ¿Qué es bien. A cenar. A cenar, después del juego, muy bien, porque ahí el, el revuelto. No, sí, porque si es al revés, no, no. No, no. al revés no, imposible. Sí, exactamente. Hola, amigo, ¿te puedo molestar? Venimos de Ciber TV Digital. ¿Cómo estás? Cuéntanos qué es este juego, qué hay que hacer. Pues aquí estamos jugando. Pues sí, güey, no mames. ¿Cómo es? ¿Cómo se gana? Pues hay la figura que caiga, acá en la figura es la que gana. Muy bien, ¿y cómo cuánto hay que apostarle? ¿Cuánto dinero? De, de a dos hasta mil pesos. ¿De dos hasta mil? Sí, así juegan allá en Arranberry, con el ruletero de Sandy el Grande. Ah, mira, ¿y, y cuánto, cuánto es el máximo que te han dado hoy? Este, lo máximo, este, que ponen hasta mil pesos. ¿Hoy dieron mil pesos? ¿O cuánto fue el máximo de hoy? ¿Mande? El máximo de hoy, ¿cuánto dinero han apostado? Este, lo que han apostado... Son hasta 500. Los estaba viendo hace rato, venimos de Ciber TV. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué vienen a hacer a la feria? ¿A los juegos? ¿A comer? Cuéntanos. Estar dinero. Ah, estar dinero. Ah, mira, la millonaria. La amiga de la millonaria. Chicos, ¿son amigos? ¿Son qué? No nos caemos bien. No, nos ca no se caen bien. Somos amigos desde la, de la secundaria y nos acabamos de ver apenas desde hace como que nos graduamos, hace como que siete años? Pero tampoco me cuentes tu vida. Chicos, ¿cómo están? Venimos de Ciber TV. ¿Se acaban de bajar del juego? ¿Cuál? No, no, no, no. ¿De qué juego venían? Venimos de ganar la, la carrera de caballos. ¿Y acabas de ganar? Ganó, ¿O no? Ganó tu novia, que se fue esposa. tu esposa. Ay. Mi reina. Mi esposa. Mi amor. ¿Cómo se le dice acá en México? Rueda de la fortuna. Ah, ok. Es que en Argentina se le dice vuelta al mundo. <risa> ah, órale. Vuelta al mundo, pero está cool. Está cool ah, para subirnos pues. Sí, apenas probarlo, que nunca me he subido una. Pero vamos a ver ahorita a ver qué pasa. Ok, ¿te dan miedo las alturas más o menos? No, no. no, no. Okay. Bueno, te dejo para que vayas Ay, con tu sí. novia y con el peluche. <risa> Gracias. ¿Cómo estás? Qué ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Viniste a pasear, a tomar, sí, a los bien, juegos? A tomar, a comer la, la comida pues mexicana. Los jueguitos, ahorita vamos a ir para el circo. Muy bien, y después de aquí, ¿a dónde? ¿Hoy se sale o no? Claro, vamos a ir a Varecito. Ah, muy bien, nos vemos ahí en Varecito. ¿Qué estás tomando? Ahorita estoy tomando una michelada hawaiana. ¿Qué sería eso? Pues una michelada que al parecer le ponen también jugo de naranja, primera vez que la pruebo, pero está muy buena, te la recomiendo. Ah, bueno, después la pruebo. Y este, como que ya el típico de, de aquí en Monterrey, que no tenemos agua, el envase, digo. Claro, sí, es para pa recordar la época. La nueva publicidad muy bien. No tengo un rato a ¿Te subiste a algunos juegos o todavía no? Todavía no. Vamos a empezar. ¿A cuál? ¿A cuál vas a ir? Este, pues ese me interesa. No sé cómo se llama, pero... El de la vuelta. Ese está bastante sí. extremo. Está, está feo. los extremos. No. ¿Sí? ¿No te da miedo? Nah. Nada. ¿Pero, ¿pero no pasa nada. ¿Para que no pasa nada? ¿no te da miedo las alturas? No, esos más bien me gustan mucho. Ah, ok. Y ya después del... Bueno, si son para niños. Y ya después de lo que vienes tomando, como que ya no da tanto miedo, ¿no? Ándale. O es peor, una mareado ¿o no hay? No te pares abajo. <risa> Ay, qué miedo, ya sé. Bueno, que te la sigas pasando muy bien. salucita para ti. Hola, chicos, ¿cómo están? Venimos de Cyber TV Studio. ¿Se están por subir a los juegos? Sí. sí. Muy bien, los veía aquí bailando. ¿Hace cuánto están aquí en la fila esperándose mucho? 30, minutos, 30 20 minutos. ¿No les dan miedo los juegos? Eh, no, es la segunda vez que nos subimos. ¿Segunda vez para el mismo juego? Sí, sí. es mi padre. ¿De dónde son? De, de San Nicolás. San Nicolás, todos aquí de Monterrey. ¿Vienen seguido a la feria? Eh, es la primera vez que venimos. Muy bien, primera vez y si están listos. ¿Vinieron a los Juegos o a qué más vinieron? A los Juegos, a los Juegos. A comer más que nada. ¿Ya comieron? ¿Qué vinieron a comer? Eh, eh, smoothies, churros y tostitos. Todo eso, buena mezcla. eh. ¿Y después de eso se van a subir? Sí, obvio. No A mí me dan mucho miedo. Bueno, entonces vienen desde San Nicolás y desde Monterrey. ¿Todos los años vienen aquí a la feria? Eh, no, en sí la que primera se, vez. se va a ir un año a no sé dónde, entonces. ¿Dónde? ¿Dónde? Cuéntanos, ¿dónde te vas? Voy a ir a San Antonio a estudiar. ¿En serio? ¿Y ya te quedas ahí cuántos años? Eh, no sé, la verdad. O sea, no sé cuándo me vaya a regresar. Entonces, digamos que es como tu, su despedida. Ah, muy bien, muy bien, chicos. Bueno, que se la sigan pasando muy bien. ¿Son todos amigos, son no, no, ¿sí? novios? No, ninguno. No, no, ninguno, ah, no, no, no, no, Bueno, está bien, no, chicos, que se la pasen bien. ¡Ay! ¿Cuál te gusta, cuál te gusta? No, no. Todos amigos, muy bien, gracias chicos. Yo soy Sol Lichak, esto fue La Feria Fundidora para CiberTV Digital. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Así nos encuentran como CiberTV Digital en la Feria Fundidora de este año.